Una, dos y tres. Oh, mi amor, ¿qué has hecho tú de mí? ¿Y por qué? ¿Por qué me haces sufrir? Muy cerquita de ti y cerquita cerquita de ti te hacía sonreír solo tenías que mirarme de perfil oh, quizá te volviste contra mí te daba algunos gustos que no eran para ti yeah. <risas> un lujo el hijo el lujo, tu flexo, tu tu flexo, tu tatou, tu flexo, tu tatoues, tu flexo.